Digo, cuando grabo, no sé, no sé dónde queda guardado. Me voy a reír un montón, ¿eh? Y mira que hemos hecho, en fin, entrevistas <risa> de prensa y tal, pero el hecho de hacerlo este video me hace un montón de gracia. Me voy a reír. Pero bueno. Bueno, pues hoy estamos... Eh... Benidorm es un municipio súper turístico. Eh, la renta per cápita de los habitantes de la Comunidad de Valencia. Y me di cuenta, con toda mi sorpresa, ¿hay un ERTE que se ha creado específicamente para no despedir a los trabajadores? No. No. Muchas gracias a ti. Gracias, Yolanda. Aquí cortaré. <risa> bueno, no te lo he explicado. Mira, te voy a explicar lo primero. Tengo muchas sí, no, cosas que decirte, segundo. pero esto.